La adolescencia es un proceso en el cual podemos encontrar una serie de problemáticas Dichas problemáticas pueden llegar a generar conflictos Sin embargo, esos conflictos pueden ser resueltos de una manera asertiva ¿Para qué? Para que de esta manera podamos construir relaciones sanas y seguras los desacuerdos no necesariamente tienen que generar daños permanentes. De hecho, en el mayor de los casos, estos daños no lo son y siempre se tiene que acercar uno a las personas para poder arreglar estos problemas. ¿Cómo podemos resolver estos conflictos? Mediante la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es aquella que nos hace ponernos en el lugar de las otras personas y de esta manera poder comprender lo que ellas sienten. Para poder resolver estos conflictos, la empatía va a ser muy útil en el sentido de que no vamos a violentar ni vamos a hacer sentir mal al otro. En ocasiones las relaciones familiares no tienen estos escenarios, sin embargo no significa que no puedan llegar a desarrollarlos, así que de ser necesario se recomienda siempre buscar ayuda profesional para tener relaciones sanas y asertivas.